Podemos hablar sobre la nueva Rubé porque es una visita muy especial. Ok, entonces vamos a dividir la Rubé como en tres factores. Número uno es el cuadro, el diseño del mismo. Número dos va a ser el tema de la comodidad, donde tiene nueva tecnología y por qué la bicicleta está cómoda. Y tres, pues los componentes con los que viene equipado. Sobre el primer tema, eh, la nueva Rubé completamente rediseñada, como pueden ver, un cuadro totalmente nuevo. Entonces ya no tenemos shirts. Los shirts para que los ubiquemos son las cositas que tenía el rubé en esta zona acá y también en la tijera. Entonces esos detallitos lo que hacen es hacer la bici más cómoda, eran unos elastómetros, pero ahora ya no los tenemos y ahora vamos a ver qué son las nuevas tecnologías que sí tiene esta bicicleta. Y vamos a empezar por la zona de atrás. ¿no? Entonces primero y muy importante, el nuevo diseño de, del anclaje del de poste de asiento. Entonces tradicionalmente una bicicleta de ruta su anclaje está en esta zona de acá, en la rubé no el anclaje está mucho más abajo, lo cual lo que genera es que tengas un poste más largo, que lo que va a hacer al final del día es absorber mejor la vibración y no solo eso, ahorita vamos a ver más acerca, pero al final del día tienes un poquito de juego en el poste de asiento, pues lo que hace eso otra vez es, pues, comodidad, ¿no? darte más comodidad. ¿Dónde está realmente la magia de la bicicleta? Pues en la parte frontal, ¿no? Pues tenemos un nuevo sistema que se llama Future Shock el cual vamos a encontrar eh, abajo de la potencia entre la tijera y la potencia y bueno, vamos a hablar un poquito de esa tecnología, ¿no? entonces muchas marcas lo que hacen es generar movimientos de este tipo donde la bicicleta flexa y te da mucha comodidad efectivamente te da mucha comodidad pero ahí pierdes mucha eficiencia también porque no quieres que las llantas estén moviendo al final del día quieres que esta zona de acá sea completamente rígida para que puedas imprimir la, pues, la fuerza que estás generando y obviamente ir hacia adelante ¿no? entonces esta bicicleta va a respetar ese principio la bicicleta es completamente rígida ya no tenemos absolutamente nada de search no absorbe la vibración en ese sentido la bicicleta, ¿vale? Pero donde sí tenemos nueva tecnología es en esta zona acá, FutureShot, ¿no? Ahora lo vamos a ver igual, ¿no? De cerca. Pero el Shock lo que hace es amortiguar completamente el golpeteo que, gener que genera el, pues, tu trayecto, digamos, y aumentar dos cosas, el confort y la tracción de la bicicleta, que es otro detalle muy bueno en la bicicleta. Eh, este sistema es totalmente único, está fuera de serie y es muy muy cómodo ¿Cómo llegamos a tener esa posición cómoda? Bueno, pues tenemos un manubrio que si lo vemos de frente se va a ver más claro que tiene a doble altura, entonces pues eso te va a llegar a subir entonces pues eso es cómodo, tenemos unos espaciadores en la bicicleta que también te va a ayudar a tener una postura un poquito más alta. Entonces, si estás acostumbrado a una postura de Rubé cómoda, vas a poder tenerla en esta bicicleta. Otro detalle que es muy importante mencionar es que esta nueva Rubé ya tiene la tecnología Rider First Engineer, tecnología que viene de la Tarmac, ahí inició esa tecnología, que lo que dice es que una persona que mide 1.65 no tiene las mismas fuerzas de gravedad que un tipo de 1.90, entonces los cuadros no deberían o no tienen por qué Tener el mismo eh, diseño de, de posición de fibras, las, las rubés las nuevas rubés van a venir equipadas solamente con freno de disco, da muchos beneficios un freno de disco, se lo recomendamos. La industria en general está apostando mucho hacia freno de disco, entonces los invitamos a probar una bici con freno de disco, les va a encantar. ¿no? Entonces todas las rubés van a venir con eje pasante, eso va a hacer que, que, la, que la bicicleta esté mucho más rígida donde tiene que estar, que es obviamente en esta zona. Que el, fre que el freno no flexible entonces es muy positivo por ahí. Y algunas ruedas ya vienen incluidas con la caja SWAT, entonces este tipo de cajitas lo que va a hacer es que te va a permitir tener un espacio mucho más sensato y mucho más natural, para guardar tus cámaras, un poquito de comida, un billete, tu CO2, entonces ya no tenemos que llevar la mochilita acá, o no tenemos que llevar en la espalda las cosas, aquí ya se puede guardar todo ahí, entonces está muy bien diseñado. Eh, esto, si no viene en tu nueva rubé eh, depende de la cama viene incluida o no pero todas las rubés ya vienen preparadas para que puedas meter este sistema entonces, vienen muy bien equipadas eh, con tecnología en todas partes muy recomendable excelente bicicleta vengan a probar